Los seres vivos se relacionan cuando responden a estímulos. Un estímulo es un cambio que ocurre en el medio ambiente que rodea al ser vivo y que es recogido por uno de sus sentidos. Esta información es llevada al sistema nervioso central donde se procesa y emite una respuesta. La respuesta es enviada a los órganos efectores que elaborarán la respuesta adecuada. En este caso es el aparato locomotor el que está actuando.